Hola amigos de etcétera. hoy vamos a hablar un poco más acerca del análisis de datos. Y por lo mismo tenemos un invitado muy especial. Él se va a presentar y nos va a contar a qué se dedica en la vida. Bueno, pues eh, mi nombre es Carlos David Seligman, yo soy eh, profesor universitario eh, y ahora estoy también estudiando y conociendo y maravillado por el mundo de Analytics y uh, lo que puede hacer para nosotros el Power BI Genial, Carlos David Bienvenido, ¿y qué vamos a aprender hoy? Eh, pues la idea es importar un archivo de texto eh, plano, separado por comas, es una de las importaciones de datos más usadas en eh, negocios <música> esto, ¿por qué es tan usado? ¿O qué, ¿Qué particularidad tiene esta acción? Pues básicamente todas las bases de datos de los últimos digamos 30 años son capaces de exportar en datos planos en eh, texto separado por comas que es CSV y eh, pues <ríe> eso sería. Buenísimo y esto qué vamos a hacer es difícil o es fácil. Pues depende, si los datos están bien estructurados se puede importar, limpiar transformar los datos y hacer gráficas en algo eh, menos de 10 minutos Buenísimo, pues, eso sí. es lo que todos necesitamos que sea rápido, entonces excelente adelante Carlos David Les voy a mostrar el archivo que vamos a usar es un archivo plano CSV, comma separated value y le voy a dar a abrir, a abrir con bloc de notas para que sea evidente cómo es. Esta rápidamente es la estructura donde en la primera fila están eh, las columnas y después están los datos separados por coma. Entonces debemos tener cerrado el archivo. En Power BI nos vamos a transform data, lo que nos abre el Power Query Editor. Y acá hacemos un nuevo query eh, con ese archivo. Entonces vamos aquí a ejemplos. Y abrimos el archivo de. Equipos por ejemplo. Y acá. Tenemos que darle el delimitador. En este caso está. En, eh, no está por comas. Está por colon. O. Eh, punto y coma. Entonces le damos por coma. Y acá. Si. Sí, es la estructura que estamos esperando. Y acá, ya lo podemos dar eh, Close and Apply. Fíjense que eh, el Power Query Editor me aplicó una serie de pasos automáticamente. Los que no me sirvan los puedo borrar o los puedo modificar. Le damos Close and Apply. Y eh, ya en Power BI puedo tener... ya en Power BI tengo entonces la tabla de equipos y acá puedo hacer alguna visualización por ejemplo puedo crear una tabla arrastrando o señalando dentro de la visualización de tabla eh, o sea, el nombre de la confederación y el nombre del equipo esto es arrastrar muchos, muchos equipos pero acá puedo decir que sea eh, el conteo de los equipos de la confederación y le puedo aplicar, por ejemplo, un pie Entonces, acá representa eh, el porcentaje de equipos en cada confederación. Bueno, amigos, realmente me sorprende lo fácil que es lograr este tipo de importación, transformación y finalmente de gráficos. Muchas gracias, Carlos David. No, pues con mucho gusto. Fantástico. Y antes de que se me vaya, me gustaría saber de qué vamos a hablar la próxima vez, porque lo vamos a volver a invitar. Ah, pues muchas gracias. La idea sería importar unos datos de otra fuente, en este caso datos de Excel, que también es bastante usado eh, transformarlos y hacer algún reporte con esto. Maravilloso, porque todo el mundo usa Excel en el mundo empresarial, sobre todo las pymes, los que no tienen tanta integración. Entonces, no puedo esperar hasta la próxima vez, pero antes le cuento a la audiencia que nos puede mandar sus preguntas, comentarios sobre el análisis de datos y temas relacionados con inteligencia artificial. Y a cliente, etcétera. Vamos a hacer todo lo posible por resolverlos. Muchas gracias, Carlos David. Muchas gracias, Felipe. Hasta luego.